Imagínate hoy, hoy lo que tengo que hacer es, es empezar a, a, a hacer un programa para como para que interprete las instrucciones y mire, o sea que en la tabla van a estar las instrucciones que vos querés que, que le cambie la dirección y, y después ahí va, va, va a haber un programa que, que va a identificar las instrucciones y, y va a ver dónde está la dirección y la va a cambiar, pero, pero y entonces o sea que le va a agregar el... Le va, a agregar, le va a agregar donde empieza realmente el programa, pero imagínate. Y eso va a ser pesado porque ahorita solo voy, solo voy a empezar con una, con una, con una instrucción, pero, pero realmente tengo que abarcar todas las instrucciones que existen, imagínate. Y entonces, todas, todas hasta las que no, hasta las que no, no tienen direcciones porque. Porque si no va a fallar el programa en, en, en algún momento. Y, y eso es lo que tengo que hacer ahorita, porque si hago otra cosa después me voy a distraer y no va a funcionar bien, pero si hago eso después me, me voy a quedar tranquilo y entonces a cero. voy a quedar a cero. tantas cosas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué?